Bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Hoy vamos a hablar de la Marcha Nórdica dentro de la Federación Española de la FEMDE. Me presento, soy Jordi Marimón, instructor de Marcha Nórdica por la Lingua desde el año 2010. La Marcha Nórdica consiste en andar con unos bastones especialmente diseñados para esta, para esta actividad unos bastones que se diferencian eh, de los bastones de senderismo, básicamente por la empuñadura que dispone de una dragonera especialmente eh, diseñada para la marcha nórdica, la caña, que puede ser fija o extensible, como es este caso, normalmente eh, fabricadas en, en aluminio o en carbono, o aleaciones mixtas. Y para finalizar, la puntera, que dispone equipada de un taco de goma para cuando transitamos por superficies duras sobre asfalto y una puntera tradicional para cuando transitamos por caminos o por, o por praderas. Desde el año 2016 la marcha nórdica forma parte de las actividades deportivas de la FENDE, otorgadas por el Consejo Superior de Deportes. Y la función del área de marcha nórdica de, de la FEDME es fomentar la práctica deportiva de esta modalidad, el diseño de las competiciones, el diseño de las formaciones y atender todas las consultas que nos llegan por parte de deportistas, de clubes, de las federaciones autonómicas relacionadas con la marcha nórdica. La área de marcha nórdica está estructurada en tres eh, grandes áreas. Eh, el área de formación, donde encontramos la Escuela Española de Alta Montaña, y las eh, representantes de distintas escuelas que existen eh, en España en materia de marcha nórdica, y también de las federaciones autonómicas que ya hace años que están trabajando la marcha nórdica en sus respectivos eh, territorios. También tenemos un consejo asesor que constantemente pues, está informando sobre eh, cómo va evolucionando la marcha nórdica en el mundo, eh, nuevos materiales que van surgiendo, otras variantes de la disciplina, función para estar al día de todo lo que está ocurriendo en el mundo de la marcha nórdica. Y para finalizar, el área de competición, una modalidad que está muy en auge, en, en todo el mundo en las competiciones de marcha nórdica donde desde el área pues eh, coordinamos las, eh, el calendario oficial el tema de los árbitros las premiaciones los rankings de deportistas más información sobre la marcha nórdica la encontraréis en nuestra página web de la fedme en, dentro del apartado de marcha nórdica muy bien. Muchas gracias y ahora os dejamos con un pequeño vídeo donde podéis ver más profundamente en qué consiste la marcha nórdica. En este vídeo vas a descubrir qué es la caminata o marcha nórdica.